Hola, en este video vamos a ver las mejoras que tenemos al plan de evaluación disponibles desde ya en tu Canvas. Nuestro primer paso, como siempre, es identificar la herramienta de plan de evaluación que debe estar en tu menú izquierdo. Una vez dentro de la sección de plan de evaluación, los primeros cambios que vamos a identificar es que cuando se abre la herramienta y queremos seleccionar algún tipo de columna, vamos a ver que además de tener las nuevas columnas ponderadas y calculadas, también tenemos la opción de tener columna ponderada final y calculada. Vamos a trabajar con la columna final ponderada, que es algo nuevo. La opción de columna final ponderada va a ser muy útil para cuando nuestro plan de evaluación está identificando una calificación final en la que entran promedios de grupos de tareas, en este caso mini casos que valen al 10%, el promedio de todos ellos, promedios de tareas que también valen 15% y actividades individuales, cada uno con su porcentaje, que en total nos da el 100%. Para ello, lo único que vamos a tener que hacer es primeramente poner el nombre, recuerda mantenerlo tan corto como sea posible, y después vamos a agregar los grupos de tareas que ya deben de estar generados en la sección de tareas, los mini casos quedamos que valían 10%. Después agregamos el grupo de tareas, todo desde arriba, que también vale 15%. Después tenemos el examen final individual, que vale 15%. Y también agarramos individualmente la evidencia, que vale 60%. Esto nos da el 100% y con ello tenemos el total de nuestra calificación final. Recuerda que si ves este símbolo es porque tu actividad no está publicada y si debe de integrarse en tu plan de evaluación, primero hay que publicarla y después entramos a en la herramienta de plan de evaluación a trabajar con ella. Al guardar vamos a ver que nuestra calificación final ya está lista y que aparecen las ponderaciones de cada una de ellas, así como indica que todo lo que esté dentro de esta sección y publicado se va a promediar y asignar el ponderado que viene definido. Nuestro siguiente caso es cuando tengamos módulos que tienen ponderaciones individuales dentro del módulo, pero además tenemos un porcentaje dentro de la final. Para ello, lo que se hace es que a cada módulo se le asigna una columna ponderada. Voy a hacer solamente el ejemplo con los mini casos, pero pudiera replicarse lo mismo con tareas y cuantos módulos sean necesarios. Para eso hacemos una columna ponderada, y ya sé que se llame módulo 1 o como en mi caso, mini casos. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar cada uno de los mini casos individualmente. 1, 2, 3 y 4. Y le voy a asignar la ponderación correspondiente. Una vez que termino de armarlo, como bien se identifica, todo esto me está dando el 100% y lo puedo guardar. Armo tantas columnas ponderadas como módulos tenga en función del 100% cuya actividades individuales dentro del mismo tenga ponderaciones distintas. Y una vez que termino, entonces para hacer la actividad o columna final, hago exactamente el mismo proceso que hicimos anteriormente. Es decir, agrego una columna final ponderada, agrego mi actividad final, mis tareas y mi evidencia de forma individual pero cada módulo ponderado que ya hice previamente lo voy a agregar desde la sección de columnas y le voy a asignar la ponderación que le corresponde. En este caso, los mini casos solamente valían un 10%. Y con eso ya tengo integrada mi calificación final. La última mejora tiene que ver con actividades en las que requiero hacer cálculos como sucede con las coevaluaciones. Para ello es importante identificar si la coevaluación la tenemos asignada en base 100 o en base a puntos, que normalmente va a ser de 0 a 1. En mi caso voy a la sección de Assignments antes de regresar al plan de evaluación. Y voy a ver que mi evaluación de equipo la tengo en función de un punto. que quiere decir? Que si tengo punto .9 es el 90% de la calificación total que le voy a asignar a la actividad que voy a evaluar con la coevaluación en este caso el ejemplo lo voy a hacer con la evidencia para hacer un proceso de coevaluación en evidencias o con cualquier otra tarea que nosotros necesitamos meter un ponderado vamos a agregar una nueva columna calculada y para ello voy a identificar el nombre con coevaluación de la evidencia que es la que voy a utilizar para propósitos de este ejemplo y tengo que recordar que tengo mi actividad de la evidencia en base 100 pero la covaluación la tengo en base a 1, por ello la tengo que regresar a valor de asignación real. Otro cambio importante que vamos a notar es que, como sucede en Excel, así como cada celda tiene un código y un número, para nuestras actividades ahora tienen también un código y un número. Vamos a identificar que mi evidencia es la A59, por lo cual puedo arrastrarla simplemente... Si se fijan, otro cambio es que no tengo una sección delimitada pequeña en azul, sino en cualquier momento que la arrastre la va a jalar. Y cuando valide la fórmula, voy a ver que tengo un editor basado en texto. Puedo hacer directamente la función con el editor basado en texto, es decir, puedo ingresar la fórmula utilizando los datos que tengo del lado derecho. Entonces, si recuerdo, mi evidencia tiene el código A59, entonces aquí escribo A59. Y para que calcule la coevaluación, pues la tengo que multiplicar por el total, porque va de 0 a 1, de la actividad que generé como coevaluación de equipo, la cual está en esta parte de arriba, que se llama A57. Entonces escribo A57 y valido la fórmula. Si te fijas, una vez que doy clic en Validar fórmula, automáticamente me la despliegue en la parte superior. Hay que recordar que si esta actividad hubiera estado en función de 100, entonces hay que cambiar a base 100 y como está en base 100 para que quede en función del porcentaje, tendría que agregar la división y puedo poner del valor dividido sobre 100 y validarla o, si también así lo deseo, puedo simplemente escribir entre 100 y validar, y me va a poner exactamente la misma actividad. Solamente recuerda, si tu escala es en base 100, entonces activa en base 100 y divide sobre 100 tu covaluación para que te quede el porcentaje, o si la tienes como yo, en escala de 0 a 1, entonces pon directo en escala real, y quita la división y valida tu fórmula. Una vez que ya tenemos esta actividad lista, podemos regresar y guardar, para integrarla en la calificación final, la cual de nueva cuenta simplemente puede ser una columna ponderada. ¿Por qué? Porque ya tengo mis dos actividades, la primera de ellas los mini casos con porcentajes diferentes cada uno de ellos asignados, lo cual en total vale un 10% de la calificación final, y también ya tengo la operación de mi evidencia con la coevaluación, la cual en máximo va a ser un 60%. Y finalmente tengo mis actividades del examen final, que vale 15%, y mis tareas que siguen siendo el promedio de todas ellas, un 15%, o si tengo más módulos ponderados, entonces los jalo cada uno de ellos desde las columnas hasta que me dé el 100%. Siempre recuerda poner el nombre, porque si no pones el nombre, no te deja guardar. Todos estos cambios al plan de evaluación te van a ayudar a que tus Procesos de operación de cálculo, de calificación final, sean muchísimo más rápidos, eficientes y sobre todo, asegurando que están hechos de forma correcta, ya que sigue un proceso parecido a lo que estábamos trabajando en Excel. Espero que este video sea de gran utilidad y recuerda que en CEDIE siempre estamos cerca de ti.